Una vez que hemos visto cómo imprimir texto por pantalla, vamos a empezar a trabajar con números en Julia. Julia, en principio, se puede utilizar como una simple calculadora, aunque es una calculadora mucho más potente que las habituales. Si queremos hacer operaciones, en este tema vamos a empezar con números enteros, pues tenemos que utilizar los operadores, que son los habituales en informática. El asterisco para la multiplicación y la barra inclinada para la división. Bueno, vamos a hacer estas operaciones. 345 más 789. Pulsamos Shift Enter. Nos da un resultado de 1134. Vamos ahora a hacer una resta que se hace exactamente igual. Eh, 7654321.0. Y obtenemos un número negativo. Y ahora vamos a multiplicar un número negativo por uno positivo. Se puede hacer perfectamente sin paréntesis. Lo multiplicamos por 18. Aunque muchas veces para que se vea más clara la operación, pues es conveniente poner los números negativos entre paréntesis. En este caso no es necesario. Vemos que el resultado es exactamente el mismo. Bueno, pues siempre que hagamos sumas, restas y multiplicaciones de enteros, el resultado es un entero y no hay nunca pérdida de precisión. Sin embargo, cuando hacemos divisiones, el resultado siempre es un número decimal. A pesar de que algunas veces, desde el punto de vista matemático, tenga que ser un entero. Bueno, pues en estos casos puede suceder que haya pérdida de información. Vamos a ver. Si dividimos 456 entre 78, obtenemos un número con decimales. Probablemente este número no sea exacto y sea un decimal periódico. Y ahora vamos a dividir 8 entre 4, que todo el mundo sabe que da 2 y es un número entero. Pero para Julia no es así, para Julia es un número real y lo escribe como 2.0. Cuando tenemos varias operaciones combinadas, pues Julia sigue la misma jerarquía de operaciones que las matemáticas. Primero las multiplicaciones y divisiones, eh, si hay varias multiplicaciones y divisiones empieza por la izquierda y después van las sumas y restas. Y si queremos cambiar el orden, pues tenemos que utilizar los paréntesis exactamente igual que en matemáticas. Bueno, pues vamos con esta operación. Aquí tenemos una multiplicación que la tenemos que hacer antes, por lo tanto, será 7 por 6, 42, y luego le sumamos 4. En total, 46. Sin embargo, si ponemos aquí unos paréntesis, pues lo que hacemos es 11 por 6, que da 66. Y si hacemos 4 por 5 menos 3 por 2, pues esto tiene que dar 20 menos 6, que son 14. Para calcular potencias tenemos que utilizar el circunflejo. Y se sigue la jerarquía habitual en matemáticas, que es que si hay potencias, éstas se realizan incluso antes de las multiplicaciones y las divisiones. Todo exactamente igual que los convenios que se siguen en matemáticas. Bueno, pues vamos a elevar 2 a la cuarta. Se escribe así y nos da 16. Y ahora escribimos menos 3 elevado a cuarto a 4, queda un número positivo, que es el 81. Y ahora vamos a ver cómo aquí eh, primero se realiza la potencia. Aquí tenemos que primero se hace 2 elevado a 5, que da 32, y 32 por 3, que da 96. Bueno, y aquí lo vamos a ver en otro ejemplo. Aquí hacemos primero menos 3 al cubo, que da menos 27, y luego lo multiplicamos por 5. Bueno, aparte de las divisiones que tenemos habitualmente en las calculadoras, pues Julia puede calcular también el cociente y el resto de una división. Para calcular el cociente se emplea la función div y para calcular el resto la función ren. Aunque también se puede usar este operador que se llama el operador módulo, que es un signo de tanto por ciento pero que no tiene nada que ver con el tanto por ciento en Julia. Bueno, pues vamos a ver cómo se calculan unas divisiones. Vamos a calcular el cociente de esta división. Pues escribimos de esta manera, div, y luego el dividendo y el divisor. Y nos dice que es 3, efectivamente, 17 entre 5 son 3. Y para calcular lo que sobra, que es el resto, pues aquí tenemos que sobran 2. Volvemos a hacer lo mismo con otra operación. Y aquí vemos que el cociente es 28. Y ahora en vez de calcular el resto de esa forma lo vamos a calcular con el operador módulo. El operador módulo es el tanto por ciento. Pero ya he dicho que no tiene nada que ver con el tanto por ciento. Lo que calcula es el resto de la división. Para comprobarlo lo vamos a hacer también con la función REN. Y veremos que nos da exactamente lo mismo. No va a cambiar el resultado. Aquí tenemos que el resto es 12. Bueno, y una cosa con la que tenemos que tener cuidado en julia es que los números enteros no pueden ser arbitrariamente grandes. El número más grande que se puede escribir de momento en julia, si es entero, es este, 2 elevado a la 63 menos 1. Si aparecen números más grandes que esos, pues es probable que ocurran resultados que no sean correctos. Esto se conoce en informática como overflow, que es como desbordamiento en español, y Julia no nos avisa de que existe desbordamiento, o sea que perfectamente podemos hacer una operación que dé un overflow y Julia no nos advierte. Bueno, pues vamos a calcular estas potencias. 2 elevado a 62, este es un número que está correctamente calculado, ahora vamos a calcular 2 elevado a 63 menos 1, este es el mayor número que podemos calcular. Vamos a ver que si a esto le quitamos el 1, va a suceder una cosa un poco extraña. Y es que 2 elevado a 63 nos da un número negativo. Eso evidentemente no puede ser. Para los números negativos también hay un límite. El límite, el número más pequeño que se puede escribir es este, que coincide exactamente con 2, 2 elevado a 63. Y esto es todo por este vídeo.